Jimena Barón muy hot en su descanso. La cantante pop disfruta de unas reconfortantes vacaciones en un lujoso hotel y prende fuego las redes con sus posteos. Los detalles, en esta nota. Fiel a su estilo, Jimena Barón no deja de sorprender con sus curvas en las redes sociales. La infartante rubia se fue a descansar a un destacado hotel de Buenos Aires junto con su pareja, Mauro Callaza y su hijo Morrison. Si bien la cantante publica todos los momentos divertidos que pasa con su familia, también aprovecha los ratos a solas para divertirse y jugar con su sensualidad frente a las cámaras. En esta oportunidad, compartió en su cuenta de Instagram un álbum de tres fotos con una bikini animal print y por lo que puede verse, empapada de jabón. Luego de jugar con diferentes poses y el flash, Barón dejó un picante mensaje que despertó la risa de sus seguidores, cuando se duerme el niño. Ya tú sabes. Mira. Jimena Barón aprovechó su descanso para hacer unas fotos super hot. Mientras la actriz disfruta de unas reconfortantes vacaciones en un lujoso hotel, compartió las postales en sus redes y estalló Instagram.